Voy a poner el, a emitir. Bien. Ya estamos online. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas a este evento en el marco de la semana de la descripción de las imágenes. Sí, una, una semana... Eh, Extendida, <ríe> es una semana y media, digamos, dos semanas, eh, por la cual se han estado llevando conversaciones alrededor de eh, las imágenes en el mundo digital, pero sobre todo en los proyectos Wikimedia. Eh, cómo, cómo las imágenes, y no solo las imágenes, sino la información ¿no? que contiene esas imágenes, eh, se pueden volver más accesibles, eh, pueden ser encontradas más fácilmente, en el ecosistema Wikimedia, que como acá ya varios nos conocen de otras actividades, eh, nosotros hace tiempo que estamos eh, promoviendo el uso de los proyectos Wikimedia por parte de, de las bibliotecas, de los museos, eh, de los archivos, y de cualquier otro espacio cultural, y de cualquier otra eh, profesión eh, o labor relacionada a, a lo cultural, porque realmente creemos que, sobre todo después de la, de, de la pandemia ¿no? que, que transitamos, eh, hubo un gran cambio ¿no? en relación a los contenidos virtuales, a cómo estos comenzaron a, a llegar a diferentes públicos, a, públicos eh, a, a potenciales públicos, a públicos que no creíamos eh, que íbamos a llegar, a personas de todo el mundo, y por eso eh, hoy vamos a estar abordando dos temas que nos parecen eh, muy importantes ¿sí? en este contexto, eh, nosotros le llamamos el poder, a, a, a, esta, a esta gran charla de hoy, el poder de las imágenes. Eh, el poder eh, que también tenemos como que des, de construir, ¿no? Por eso vamos a estar hablando, por un lado, de, de, de la accesibilidad para con las imágenes eh, y también vamos a estar hablando de la eh, decolonización. Ahora vamos a ver bien qué significa este concepto. De, eh, aquella, de, de los relatos eh, visuales, culturales. Entonces, bueno, sin más preámbulos, <ríe> me gustaría eh, comenzar eh, la charla con Susana Pallero, Palero ¿no? Yo no lo, yo lo digo, pronuncio bien, eh, que ella va a estar, bueno, ella pertenece a Dalat, ¿sí? y nos va a estar contando, vamos a estar hablando de, de los textos eh, ALT de cómo se pueden realizar buenas descripciones, y después vamos a tener una parte práctica, también, en el, por la cual vamos a entrar a Wikipedia. ¿sí? También para, para que ustedes puedan entender que esto, esto es más allá de que, eh, obviamente hay un montón de, de estudios y cuestiones teóricas detrás, esto existe porque se puede llevar a la práctica, ¿no? Y la idea es esa, que se lleva a la práctica, no que quede en, en un discurso, y, y bueno, que podamos aprender cómo hacerlo y que podamos eh, acercarnos de a poquito un poquito más a, a, a ser más accesibles. En cuanto a las imágenes. Bueno, no digo más ¿no? <risa> Bienvenida Susana, si no voy a decir todo yo. Muchas gracias Angie. Muchas gracias uh, a todos por venir y obviamente por invitarme, es un placer poder estar con ustedes. Vamos a estar hablando un poquito, como dijo recién Angie, sobre el poder de las imágenes y quise ilustrar esta portada con una imagen rota, una imagen que no, que no se ve y juntos vamos a descubrir que igual tiene poder. ¿sí? Eh, mi nombre es Susana Pallero, soy especialista en soluciones de accesibilidad soy cofundadora de la Fundación DALAT que es Desarrollo Accesible Latinoamericano, donde tratamos de eh, básicamente generar más contenido en español sobre nuestra materia eh, y sobre todo inspirar a que las personas empiecen a adoptar eh, actitudes, porque al final es una actitud, y hábitos eh, que puedan resultar en la inclusión de todas las personas en el mundo digital. También soy experta invitada de la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad, soy miembro activo de la Silver Task Force en el Conformance Subgroup en la W3C. Y bueno, hago un montón de cosas porque claramente amo accesibilidad digital. Hace 10 años que me dedico a esto. Y, y bueno, me gusta mucho charlar y aplicarlo en distintos escenarios, en distintas situaciones. Vamos a revisar... Más o menos cómo va a ser la agenda de esta charla, vamos a estar hablando sobre qué es accesibilidad digital, para que quede claro para todas las personas, qué es el texto alternativo, vamos a revisar un par de buenas prácticas, y vamos a ver cómo podemos hacer esto en, Wikime en Wikipedia. ¿Qué es accesibilidad digital? La accesibilidad digital es la disciplina que estudia las características que debe tener un producto o un servicio digital para ser usable por todas las personas. ¿Qué es importante de este concepto? Que todos los productos o servicios digitales pueden ser usados por todas las personas. Independientemente de su discapacidad o de impedimentos. Ahora vamos a ver un poco el tema de la discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de las personas en el mundo tiene alguna forma de discapacidad. Eso equivale a mil millones de personas, lo cual es la población completa de China Representa cuatro veces la población de Estados Unidos Es una vez y media la población de todos los países de Latinoamérica Para que tengan una idea, más o menos unas 24 veces la población argentina Por eso lo primero que tenemos que deconstruir es que cuando escuchamos Que se nombra la discapacidad o las personas, el colectivo de personas con discapacidad Como una minoría, no estamos hablando de una minoría Estamos hablando de un colectivo minorizado que no es lo mismo. ¿sí? Se les ha quitado el poder, se los ha invisibilizado históricamente, y por eso no detentan gran parte del poder. Entonces por, el, por ello se les llama minorías, pero no son una minoría claramente. ¿Y qué pasa con los impedimentos? ¿Qué son los impedimentos? Son otras características que podrían impedir, igual, a usuarios que no tienen discapacidad, a que puedan utilizar mis productos digitales o mis servicios digitales por hechos que son circunstanciales, que pueden ser tanto el contexto del uso o pueden ser limitaciones físicas temporales. Vamos a ver un ejemplo en el caso de la visión. Impedimento por limitación física temporal sería como cuando nos hacemos un fondo de ojo y por dos tres horas no podemos ver bien. ¿sí? En ese caso tenemos una, lo que antes se llamaba discapacidad temporal, eh, y que ahora pasó a llamarse impedimento temporal Que no nos permite percibir visualmente los contenidos Un caso de impedimento por contexto de uso puede ser cuando voy conduciendo un auto ¿sí? Se supone que yo no debo apartar mi mirada de, del camino Y por eso no debería consumir productos digitales Donde yo tenga que leer, por ejemplo, o quitar mi vista del camino para utilizarlos por eso existen eh, los navegadores, por ejemplo, de los autos que reutilizan un montón de tecnologías asistivas como son los de eh, voz, entradas de voz a texto o de texto a voz, que te dictan, y uno le puede dictar instrucciones para evitar justamente esto, de quitar la vista del camino, y lo mismo poder percibir información. Esto yo creo que nos tomemos un segundo para pensar... ¿Cuántas veces y en cuántos momentos nos encontramos en situaciones de impedimento? ¿Sí? De impedimento por contexto de uso o por un impedimento físico temporal. Y entender que la accesibilidad comprende a todas las personas en distintos momentos y situaciones a lo largo de su vida, porque a través de nuestra vida eso va a ir variando, la capacidad no es siempre la misma en todo tiempo y contexto. Por ejemplo, a medida que envejezcamos, vamos a ir adquiriendo discapacidades. ¿sí? Vamos a empezar a ver menos, eh, nuestra motricidad fina también, vamos a escuchar menos. Entonces, esa es la situación del impedimento, es algo a lo que nadie está ajeno. Sin ir más lejos, recién Angie hablaba de la pandemia, y la pandemia fue un impedimento eh, ambiental que hizo que las personas no pudieran habitar los espacios públicos y por ende tuvimos que... ¿no? Utilizar los espacios digitales para poder encontrarnos. Y eso nos puso a todos en una situación de impedimento, en una situación de discapacidad eh, ambiental, que le suelen llamar. Entonces quiero que se den cuenta que hay muchas cosas en la accesibilidad. Como por ejemplo, el acceso al hardware. Que yo pueda percibir este producto desde la compu del, que me dio el gobierno en Conectar Igualdad... O en la última Mac, que yo pueda manipular todo tipo de software, que yo pueda elegir si quiero usar un determinado sistema operativo o no. Que yo tenga infraestructura de red, y que con mi baja infraestructura de red también pueda percibir los contenidos, que eso lo vamos a ver porque es súper importante en el caso del texto alternativo. En el caso del idioma, poder, cuando uno usa un lenguaje simple, eso permite no solamente que las personas con discapacidad cognitiva puedan comprender la información, sino que los motores automáticos de traducción puedan hacerlo de una manera más precisa. ¿sí? Todo lo que es la cultura, la localización geográfica, y por último, las capacidades de los usuarios. Porque cuando construimos el mundo digital, nos centramos en lo que las personas sí pueden hacer, no en lo que no pueden hacer. Entonces, quiero que piensen la accesibilidad como una interseccionalidad de todos estos elementos. ¿sí? Y no solamente en lo que usualmente pensamos cuando pensamos en accesibilidad digital, que es personas con discapacidad. Entonces vamos a concluir en esta primera parte que la accesibilidad es indispensable para algunos, pero es necesaria para todos. Okay. Vamos ahora a lo que nos convoca, que es el texto alternativo. ¿Qué es el texto alternativo? es otra manera de percibir una imagen, ¿sí? que implica el uso del texto plano. El texto plano es de los elementos más accesibles en el mundo digital. Es importante tener en cuenta que no hay maneras más válidas de percibir que otras. El otro día charlando con Angie, le decía que eh, escuché una, una nota de un cantante que se llama Nahuel Penisi, que es una persona ciega, que... Tiene una posibilidad de, de someterse a una operación Y a través de eso quizá recuperar la vista y, y él tiene dos hijos De hecho uno nació hace muy poquito Y en una nota le preguntaban Si, le, si no piensan hacerse esa operación Porque así va a poder ver a sus hijos Y Nahuel les contestó No, porque yo tengo mi manera de percibirlos Y también es única ¿Sí? Entonces no tenía interés alguno en ver. Lo que pasa es que las personas visuales somos muy visualocentristas de alguna manera no? Pensamos que esa es la mejor manera de, de percibir la información ¿Para qué sirve el texto alternativo? Permite que las tecnologías asistivas como los lectores de pantalla Puedan acceder a la información que contiene la imagen Y puedan leérsela a las personas que no pueden ver, por ejemplo O que tienen una visión muy baja si la imagen no estuviera, porque tengo una muy baja infraestructura de red, mi conexión no es buena, puede que esa imagen no se abra. Entonces en vez de la imagen, me va a mostrar en su lugar el texto alternativo y yo no me voy a haber perdido ese contenido y esa información por tener una baja infraestructura de red. Acá hay un ejemplo. Si yo tengo una baja infraestructura de red y entro a Google, la imagen del logo de Google no se carga, pero sí su texto alternativo, entonces yo no me pierdo la información de qué había ahí en el lugar de esa imagen. Si yo no hubiera agregado un texto alternativo, lo que yo voy a, a percibir va a ser este logo, ¿sí? de la imagen rota, y probablemente en su intento de darme algún contexto, se va a mostrar el título del archivo, que puede ser un montón de letras y números que no tienen sentido también. ¿no? ¿Cuál es la importancia del texto alternativo? El primero y principal ayuda a cumplir un derecho humano fundamental. ¿sí? La accesibilidad, eh, tanto física como digital, pero sobre todo la digital, está relacionada al derecho humano al acceso a la información, ¿sí? que está contemplado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos y que a la vez es eh, fundamental para la democracia, ¿sí? porque lo que nos permite es tener información para poder tomar decisiones. Eh, informadas. Entonces es imprescindible en un, en un contexto democrático que podamos acceder a la información. Durante la pandemia algo cambió, ¿sí? Que es que en el mundo digital ya no nos estamos jugando solo el derecho a la información o al acceso a la información, sino que también se trasladaron ahí el cumplimiento del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a trabajar. Entonces, podemos encontrar que ya ahora no solamente estamos hablando de un derecho humano, sino de muchos derechos humanos que entran a jugar en este, en este mundo digital. Pero durante la pandemia algo no cambió, es que seguimos pensando el mundo desde perspectivas capacitistas, muy centradas en las maneras de percibir de lo que se llama, la eh, no me gusta la palabra normalidad, pero se suele usar eh, el estándar ¿sí? entonces también seguimos diseñando soluciones que son visuales principalmente y seguimos sin agregar texto alternativo la accesibilidad es libertad e independencia ¿sí? y sobre todo igualdad para las personas de hecho el tratado de Marrakech lo que intentó hacer fue de alguna manera subsanar eh, el hecho de que las personas con discapacidad visual por muchos años no pudieron acceder a la información Porque no podían eh, percibir los textos escritos volvamos a eh, hablar un poquito más sobre eso luego Vamos a ver un par de buenas prácticas para escribir un texto alternativo así que Ahora voy a necesitar un poco de su participación, así que vayan al chat Angie, si me puedes leer el chat, mejor Claro. Primero, intentemos ser objetivos. ¿Por qué es tan importante esto? Eh, antes de que el mundo digital existiera y que se empezaran a pasar más textos a braille y demás Las personas ciegas, para poder adquirir in información, para poder consumir información depe Dependían de terceros ¿sí? Y eso implicaba un riesgo importante a ser manipulado, a ser estafado y demás, porque no podían por sí mismas eh, percibir si eso era real o no. De alguna manera el texto alternativo se asemeja a eso, porque es una persona visual que es un tercero diciéndole a la persona ciega qué información tiene ese texto alternativo. Por eso tenemos que tratar de ser los más precisos, pero también los más objetivos posibles. Entonces lo que vamos a hacer es, Evitar calificativos altamente subjetivos Como por ejemplo lindo, feo, mal o bien Por ejemplo en la imagen que estamos viendo en pantalla Ponerle como el texto alternativo Auto mal estacionado No es correcto porque puede haber estacionado mal Porque estacioné en doble fila sí O porque no sé, estacioné eh, horizontal En un lugar donde tenía que eh, estacionar vertical no sé, ¿no? Entonces Entonces eh, Voy a ser más precisa y voy a poner autoestacionado junto a un cartel de prohibido estacionar. Entonces sé que está mal estacionado y sé cuál es el contexto en el que está mal estacionado. ¿sí? No seamos redundantes. Un poco del capacitismo es decir imagen de... No importa si es imagen de... No tiene sentido esa palabra para una persona que no la percibe. Sí. Um, los lectores de pantalla ya dan ese contexto, los, le los lectores de pantalla leen el texto alternativo y después dicen imagen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos una imagen de Dean Cayman, que es quien eh, desarrolló esta tecnología asistiva, que es una silla de ruedas con sistema de giroscopio, que esa misma tecnología la reconvirtió y creó el Segway, que muchos lo conocen, que es, lo usa todo el mundo, digamos, que son como esos en los que vas parado, y se mueve, eh, no sé cómo describirlo, ahí no, no sé cómo le haría el texto alternativo a ese año. Entonces no pongamos imagen de Din Cayman en silla de ruedas, ponemos directamente Dean Cayman en silla de ruedas, con sistema de giroscopio. Lo bueno es si breve, dos veces bueno. ¿sí? Vamos a informar lo suficiente, pero no nos vamos a, a detener en información que es irrelevante. Tenemos aproximadamente un límite de 125 caracteres, eh, siempre se suele decir, contalo en un tweet, como para tener un límite de, de caracteres. Entonces vamos a ir a lo que es importante, por ejemplo, no voy a poner un, un texto alternativo que diga, imagen de Dean Kemen vestido formal, sentado en una silla de ruedas con sistema de giroscopio, haciendo una demostración en habitación abierta. No. Un montón de esa información es completamente irrelevante para lo que yo estoy tratando de transmitir en información de esta, de esta imagen. No usemos palabras sueltas, eso suele ser muy típico cuando queremos ayudar a motores de búsqueda, o cuando queremos optimizar lo que es SEO, ¿sí? que es justamente la optimización de, de la búsqueda para poder posicionarse mejor, por ejemplo, en Google, o lo que fuera. No las utilicemos sin sentido. ¿sí? Por ejemplo, en este caso no pongamos dink silla de ruedas, giroscopio, habitación amplia. ¿no? Armemos una frase y digamos lo mismo en una frase coherente. Y esto es súper importante, que dé igual si se ve la imagen o no. Tengo que imaginarme que si yo no puedo ver la imagen si la tapo con la mano, no me pierdo ninguna información. ¿sí? Porque justamente tiene que ser una alternativa al, a la imagen. Por ejemplo, en este caso pusimos el ejemplo de un señor en silla de ruedas, puede ser cualquier señor, pero si estoy hablando sobre la vida del inventor y empresario de Inkaymen, va a ser más relevante el segundo caso. No uses descripciones visuales, ¿sí? como por ejemplo colores, excepto que sea importante en el contexto. ¿sí? Por ejemplo acá tenemos una imagen con cinco gatitos que tienen un montón de colores, de distintos colores, pero no me voy a poner a describir el color de cada uno, porque no es importante para esta charla. Sí, y de hecho, si esa imagen ahí no estuviera, tampoco se hubieran perdido nada de información. Así que ahora vamos a pasar a otro nivel, que es el contexto, y acá vamos a hacer un ejercicio juntos. Pensemos en el contexto donde se encontrará la imagen y creemos un texto alternativo. ¿sí? Vamos al primer contexto, lo que yo quiero es que ustedes observen esta imagen de ese perrito súper tierno, y creen un texto alternativo para esa imagen. En primer caso, una foto en Instagram de mi perro Raúl, porque está en una pose muy graciosa. Entonces yo quiero mostrar que está en una pose muy graciosa. ¿Cuál sería el texto alternativo? Estás muteada, Angie. Ah, no, igual estoy pensando... No, nadie, eh, Fiona pregunta qué tipo de perro es. No sé, no sé si re, será relevante para la descripción. Bien Fiona pregunta? ahí, bien ah, Fiona ah, ahí. Ah, ya ah, vamos a llegar ahí. Bien. <risa> eh, si estoy subiendo una foto en Instagram, se supone que en Instagram tengo, salvo que sea un influencer, tengo personas que me conocen. Entonces puedo poner Raúl con una patita levantada, con carita de pícaro, ¿sí? sí eh, puedo asumir información, como que mis amigos saben quién es Raúl, que es mi perro. ¿Sí? Mm. ¿Hay alguno ah, que se aprendió? Ahí Susana, eh, Susana, ahí Teresita eh, dice, perro pequeño con una patita levantada, gesto gracioso. así Me gusta, me gusta. <ríe> sí. Sí, es Sam, ah, perdón, sí, sí, sí. tenemos otra, otra más. Eh, dice, perro pequeño en un sendero, atento al observador. Me gusta. Y por ahora son esos dos, pero yo imagino que hay más gente escribiendo, porque ya... esta, a esta gente le gusta participar. No, Te lo adelanto. Lo, lo importante del contexto es que, por ejemplo, si estamos hablando de Instagram, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar en mi Instagram con el texto alternativo, porque tengo muchos amigos que son personas ciegas y usuarias de lector de pantalla. Entonces, muchas veces comparto imágenes donde hay detalles que, que me gustan o me parecen graciosos, pero son muy visuales y más bien intento transmitir lo que yo siento en esa imagen y contarles cosas de paso. Entonces en ese, en ese contexto podemos hacer como referencias más personales porque estamos hablando con un grupo que nos conoce. Ahora vamos a ver otro contexto. Es una foto en un artículo científico sobre razas de perros. Ahí está lo que dijo Fiona recién. ¿Cómo, cómo haríamos un texto alternativo? En este caso. No sé qué raza es el perro, si alguien sabe. ¿Es, ¿no es un Jack Russell? ¿Puede ser? No sé, claro. así que confío oh, no a en a sí. Ahí dicen algunos en el chat que sí. Hay varios que, que siguieron poniendo respuestas del anterior. Pero bueno, ah. vamos con, con, con este. Cambiamos el contexto del Instagram sí. al artículo 50. Claro. Ahora estamos en un contexto donde las personas que nos leen no nos conocen, donde lo que las personas vienen a buscar al artículo es información sobre distintas razas de perros, y donde lo que yo estoy haciendo es mostrar a un sujeto X, ya no importa que es Raúl, y eh, lo que quiero exponer no es ni su gesto, ni que está con una patita levantada, ni que está de una forma muy graciosa, sino que es de una raza determinada. ¿Sí? Entonces el texto alternativo ahora se va a centrar en proveer la información de perro de tal raza, ¿Sí? y quizás no es, no es importante nada más ¿Sí? para completar la información. Ahora, resulta que se perdió Raúl. Se perdió Raúl. ¿Cómo hacemos un texto alternativo ahora? ¿Sí? Obviamente el texto alternativo va a estar más relacionado a las características de, de mi perro en particular. ¿no? Raúl, Raúl tiene las orejitas marrones, casi toda su carita marrón, una parte blanca, un par de manchas de color negro con marrón. ¿sí? Voy a describir, ahí sí voy a involucrar referencias visuales, como por ejemplo los colores, porque las personas comparten esa información, la recomparten para que encontremos a Raúl. Entonces, si una persona ciega lee mi, mi post y se entera que se perdió Raúl, puede después describírselo a otra persona. Puede decir, che, se perdió un perrito blanco con la cabecita marrón, le puede, puede compartir esa información. ¿sí? Entonces, de repente, algo que habíamos dicho que no había que hacer, que eran referencias visuales, empiezan a tener sentido. ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es buscar a Raúl en este caso. Y si de repente tengo un post en Instagram que habla sobre lo bella que es la vida, ¿qué le puedo poner de texto alternativo a Raúl que está ahí? No me está dando ninguna información Raúl. Raúl es totalmente decorativo, subí una foto y quería decir qué linda que es la vida, y el mensaje que tiene esa publicación es qué linda que es la vida, ¿sí? No, no está relacionada a Raúl directamente, entonces no hace falta un texto alternativo. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, ¿todas las imágenes necesitan texto alternativo? No. Sí. Eh, para saber cuáles sí y cuáles no, tenemos que diferenciar los tipos de imágenes. ¿sí? Tenemos tres tipos de imágenes, las decorativas, las informativas y las funcionales. Las decorativas son aquellas imágenes que eh, no llevan texto alternativo, no deberían llevar texto alternativo, porque son irrelevantes o son redundantes. Eh, en este caso, estamos mostrando en pantalla, una imagen de un post de Instagram En el que no le vamos a asignar Un texto alternativo Porque quizá está decorando La información que está en el pie de foto Que habla sobre Dale like a esta foto en Instagram O sobre algo para celulares ¿no? Entonces decidí poner una imagen de un celular Pero no me está transmitiendo Ninguna información Y hacerlo, tratar de inventarlo Puede generar redundancia Lo cual no es cómodo para nadie eh, O que sea totalmente irrelevante y eso lo haga más complejo Para personas que tienen, por ejemplo, discapacidades cognitivas Las imágenes informativas Son aquellas imágenes que sí son útiles Para que el usuario pueda entender la experiencia completa Recuerden que, la, que el texto alternativo Es equivalente a la imagen, son alternativos Pero la información que me da la imagen en, Respecto al contexto que tiene Puede ser importante o no entonces puede estar soportando la información, como apoyando la información, o agregando más información, o no. O puede ser totalmente decorativo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una imagen donde si bien hay una parte que es decorativa, que vendría a ser este elemento no esencial, que es el dibujo del celular, hay una parte que es una imagen de texto, ¿sí? que sí es un elemento esencial, que dice cómo hacer tu contenido más accesible para Instagram. En ese caso, nuestro texto alternativo es ese, no es imagen de teléfono celular y a la de su derecha el texto que dice cómo hacer el contenido más accesible. ¿sí? Tenemos que evaluar las imágenes y entender que quizás no toda eh, va a ser relevante. También tenemos otras imágenes que se llaman imágenes funcionales, que son aquellas que lo que hacen es exponer una funcionalidad, ¿no? una acción que se puede disparar cuando el usuario interactúa con ellas, como por ejemplo el corazoncito del Instagram para dar me gusta, el, el globito de texto para eh, comentar, el avioncito para compartir. ¿sí? En ese caso, nuestro texto alternativo, lo que nosotros vamos a poner como reemplazo de esa imagen, no va a ser corazoncito, globito, avioncito. Va a ser, me gusta, comentar, compartir. ¿Sí? Entonces cuando son funcionales, vamos a explicar qué hacen. Nosotros nos vamos a enfocar en imágenes informativas. ¿sí? En el caso de Wikipedia, vamos a tener imágenes informativas. Que pueden o no ser decorativas. Y tenemos que decidir qué información dan, cuál es importante, cuál es relevante y cuál no. Esto quiero que, que nos detengamos un segundito para cerrar esta parte teórica, porque ahora vamos a ir con Angie a, a Wikipedia y vamos a ver cómo eh, agregar este texto alternativo, pero les voy a pedir su atención para que juntos contemos hasta 5. ¿sí? Vamos a contar uno dos tres cuatro cinco Según la última estadística, cada cinco segundos, una persona se vuelve ciega en el mundo. Una persona adquiere ceguera en el mundo, una cada cinco segundos. Cada un minuto, esa persona es un niño. Que las imágenes sean barreras u oportunidades está en nuestro poder. Así que, usémoslo Y si esto, esta charla de alguna manera les dio ganas de empezar a escribir sus textos alternativos Vamos a ir a Wikimedia, a Wikipedia en particular Y vamos a revisar con Angie los textos alternativos Justo pasa el camión de bomberos por el frente de mi casa Así que vamos a revisar ahora con, con Angie ¿Querés compartir sí. la pantalla? Bien Vamos, eh, bueno, primero, igual, gracias, Susana. Qué, qué, qué clara y qué, qué cálida también tu, tu presentación. Yo estoy fascinada. <ríe> Pero bueno, ya después te seguiré tirando flores. Vamos a, a Wikipedia. Eh, bueno, aquí. Eh, tengo abiertas muchas cosas. Bueno, acá estamos en Wikipedia. Este, seguramente muchos conocen la, lo que es la portada. Yo lo que hice fue. Nada, entré, entré, digamos, hay un montón, sabemos que hay un montón de artículos, un montón de temas. Y yo lo que quería hacer era entrar acá a los artículos destacados y buscar alguno que quizás podría ser interesante. Tenemos de arte y arquitectura, por ejemplo. Eh, pero había visto uno muy simpático que era la historia del pan. Y creo, creo que acá tenemos desde imágenes informativas, imágenes eh, decorativas y otras. Pero bueno, vamos a verlo juntas, Susana, si querés, para, para estar segura. Sí. Bueno, pero estaría bueno que lo construyamos en conjunto, uh -huh. ¿no? sí. Estamos hablando de la historia del PAN, y tenemos esta imagen. Esto también es importante. El pie de foto puede ser otra forma de texto alternativo. Eh, que Obviamente se brinda para todas las personas Es muy útil Sobre todo para personas también con discapacidades Cognitivas eh, O de baja visión Que no usan lector de pantalla Pero supongamos que no tiene un pie de foto ¿Qué texto alternativo Le pondríamos a esta imagen? ¿Es una imagen informativa? ¿Es una imagen decorativa? ¿Qué pensamos que podemos Describir De esta imagen? De acuerdo a lo que Informa el artículo Otra cosa que es importante pensar Cuando pensamos en el texto alternativo Es ¿Estamos haciéndole perder el tiempo al usuario? <ríe> ¿O no? <ríe> Entonces Realmente ¿Amerita que, que hagamos Una, una descripción de, de esta imagen? En este caso Yo no le pondría un texto alternativo ¿sí? eh, Sin embargo eh, Se puede resumir En que es una ilustración Eso me parece importante Porque justamente nos está un poco diciendo Que esto es más bien decorativo eh, Y que está relacionado A el pan O que está inspirado en el pan oh. Ahí tenemos a Bibi a ver, Dice Señor con ropas de trabajador Cortando pan sobre sus rodillas me encantó Ahí tenemos una similar Y me encanta Eso también es importante Cuando empezamos a tener Estos conceptos sobre la construcción Del texto alternativo Y, y encontramos coherencia Entre lo que hemos pensado Distintas personas Significa que estamos siendo objetivos ¿sí? mm. Significa que estamos construyéndolo correctamente Porque estamos generando un patrón de comunicación En el que las personas van a poder Percibir la información De una manera mucho más clara ¿sí? Entonces está bueno Que dos personas distintas Hayan construido algo tan parecido ¿Querés revisar qué texto alternativo Tiene la imagen? Si tiene vamos un... a ver sí. bien eh, Vamos a entrar a la edición ¿sí? De Wikipedia Simplemente aquí a la derecha Tenemos bueno varias eh, varios botones, uno de ellos es editar, es el editor visual, yo siempre digo que es, se parece un poquito a un gordo ¿no? con una barra que dice párrafo le puede dar formato, en este caso lo que vamos a hacer es cliquear sobre la imagen, y a la imagen, que acabemos cuál es el, el nombre, probablemente el artista, vamos a poner editar. Y cuando ponemos editar vemos que está la leyenda, que es lo mismo que estamos leyendo... Eh, Recién, ¿no? En el artículo, el pan es un alimento básico, etc. Y el texto alternativo. No hay, en este caso, texto alternativo. Bueno, ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos a poner eh, el texto alternativo que surgió del chat. Bien. <risa> okay. ¿Me, lo querés, ¿Me lo querés dictar? Yo no puedo ver el chat. <risa> Dale, Ay, no sé cuál de las dos elegir, son muy buenas. Eh, vamos a ir con... Viv, porque fue la primera que se animó Señor con ropas de trabajador Cortando pan sobre sus rodillas Igual me gusta esto de trabajar, trabajador rural Porque se nota que lo quiso también imprimir el artista Así que lo vamos a agregar Bien. Y vamos a poner Bueno, ya el pie de foto nos indica que es una ilustración Entonces no hace falta que agreguemos ¿sí? ¿Se Ah, combinar? eso te iba, okay. te iba a preguntar Porque habíamos dicho imagen de no hay que poner pero en caso de que. Eh, nada, claro, es un, porque, una claro, obra de arte en este caso, digamos. Claro, exacto. Porque una ilustración implica un trabajo artístico y una imagen puede ser una ilustración o puede ser. Claro, no, puede, ser, claro puede ser un texto, una imagen de un texto, ¿sí? Es como mucho más amplio. Ok, ¿lo guardamos? Sí. Explicamos cambios. Y esto, bueno, esto en realidad habría que verlo con un lector, ¿verdad? ¿Vale? Sí. Para ver el, el, el resultado final. Bueno, seguimos bajando. Okay. está ¿Qué te parece? pasaron en unos segundos y ya, y ya mejoramos el mundo. Tal cual, totalmente. Totalmente. Eso, eso meto método bocado es también lo importante de los proyectos colaborativos, ¿no? Como... Como los de Wikimedia. Eh, así como estos hay un montón, ¿no? Obviamente. Pero bueno, sepamos que, que podemos hacer una gran diferencia con pequeñas acciones. Y que requieren esto, saber cómo hacerlo, simplemente. Sí, aparte toda realidad, buena o mala, fue construida con pequeñas acciones, así que uh -huh. tenemos que dirigirlas. Uh -huh. <risa> eh, bueno, en este caso, están, a eh, vamos a revisar esta imagen. Dice Molino de Piedra Manual del Neolítico eh, Y quizá esto sí amerita una descripción un poco más eh, literal de la imagen Porque para, yo como persona eh, usuaria de lector de pantalla Me gustaría saber cómo se veía un molino de piedra manual ¿sí? En el Neolítico Entonces en este caso lo que vamos a hacer es describir un poco, obviamente no vamos a hacer un poema, no nos no vamos a explayar un montón, pero vamos a tratar de explicar qué de qué elementos estaba, estaba hecho y cómo suponemos que, es, que, que se utilizaba. ¿sí? No sé si hay alguien que se anime en el chat. Tenemos ¿Anime? varias personas de museos, museología, investigación, <risa> personas animo, de archivos, así que... Vamos con esas descripciones. Claro. No me pongan en el compromiso de crear uno delante de, de un en eso. Acá está la imagen más grande también, porque acá si hacemos clic sobre, sobre el título ¿no? de la imagen, nos va a abrir eh, la imagen en, en más grande. Ay, Giovanna dice, ah, History of Bread es un artículo en portugués. Dice que no tiene fotos. Eh, ahí eh, ahí se, se animó María. Dice: Molino de piedra compuesto de una piedra plana debajo y un elemento esférico en piedra que se apoya encima y muele lo vertido sobre la piedra plana. Interesante. Pintado. Eh, tiene otro. Ahí. Ah, todos piedra, a sí. piedra amplia que servía de base para otra menor que se empleaba como mano de moler. Me gusta y lo puedo hacer como más, más resumido. Porque además imagino que no todas deben haber sido esféricas y pueden como que dejó abierto eso también. Me gusta. Sí. Eh, base de piedra tipo plato circular con piedra redonda. Genial. Esa nos faltaría el cómo se utilizaba, ¿no? porque pueden haber estado separadas, pero estaban una encima de la otra, lo cual da la pauta de que se muele en el medio. ¿no? Eh, pero sí, me encanta. Elijamos uno, o como dijo Astrid recién, eh, construyamos uno en conjunto. Y... Acá, María dice, acá en Córdoba se le dice mano a la piedra de arriba porque es como un óvalo muy alargado. Mira, y soy de Córdoba y no sabía. Somos muchos cordobeses con distintos saberes. Eh, genial. Eh, bueno, esto, esto es interesante también. Porque si, si vamos a utilizar lenguajes que por ahí son o muy técnicos, sacate por lo menos, eh, si vamos a usar términos que son técnicos, vamos a tratar de evitar eso ¿sí? Porque no todas las personas van a comprender y, O si son regionalismos, también va a ser difícil de comprender Entonces tratemos de ir siempre a lo general ¿no? Porque por ejemplo yo me estoy enterando ahora que se dice mano a la piedra de arriba Por la forma que tiene, pero no lo hubiera deducido quizás Del de texto alternativo solamente claro. Así que podemos... Dice Araceli, molino formado por una piedra plana como cuenco y una piedra esférica como machacador y un puñado de granos de avena. Tam dice piedra plana tallada para moler trigo con piedra redonda. Ahí como que hacen una síntesis. Todos, todos son válidos. Todos son buenos. <risa> todos son buenos. <risa> todos a la final. Pero de nuevo nos encontramos en que con una convergencia en los mismos conceptos, ¿no? Sí. Esto es lo importante, y esto es lo que debemos describir El cómo lo describimos, vamos a tener estos, estas cosas que habíamos revisado De tratar de ser objetivos, de tratar de no usar regionalismos De tratar de no usar lenguaje técnico eh, o complejo Y de no ser, digamos, como que sea muy largo ¿sí? Pero respetando eso vamos a ir afinando el texto, pero al menos ya tenemos este acuerdo en común de qué es importante, y en qué caso eh, vamos a describir qué cosas. Uh -huh. Bueno, podríamos hacer una mezcla. <ríe> ¿Sí? Habíamos, bueno, voy a copiar el último... O sea, este... Y... <ríe> no, no quiero hacer preferencias, ¿eh? Lo, bueno, lo vamos a guardar igual porque creo que está bien. Me gusta esto de que habían puesto primero, lo de muele lo vertido, ¿no? Como... Bueno, eso es lo bueno de Wikipedia, que lo podés editar, y lo podés mejorar. <risa> claro, lo hagamos algo. lo guardamos ahora y después llegan todos ellos al mismo tiempo. Claro. <risa> y editan todo. Nos me me dejamos con ganas. Eh, muy bueno, bien. creo que no, por la hora no me quiero pasar con las chicas que... <risa> que vienen ahora. Eh, pero bueno, como mensaje final volver a agradecerles por, eh, por la invitación eh, y decirles que, que justamente la accesibilidad, así como la inclusión, eh, no son un acto, son un hábito. Entonces está conformado por estas pequeñas cosas y en cuanto podemos sostenerlas en el tiempo. Y para poder sostenerlas en el tiempo nos tiene que pasar por el corazón, no hay otra manera de, de sostener algo tanto tiempo. ¿sí? Entonces traten de, de conectar desde ese lado, de cuestionarse las prácticas y de cada vez tener más personas diversas alrededor, que es la mejor manera en la que uno aprende las mejores prácticas. Así que muchas gracias por todo, y si quieren más información sobre accesibilidad se pueden acercar siempre a Dalat Comunidades Ay, gracias. ¿Les querés? Preguntas también ah, sí, sí, tenemos sí, cinco minutitos, si alguien tiene alguna pregunta, sí, un super aplauso. Gracias. Um, y si querés pasar la página de Dalat, mientras yo la paso en YouTube. A ver, hacemos un trabajo en chat dalatcomunidad.org um, Ahí van a encontrar muchos recursos en español, sobre accesibilidad, también damos muchas charlas, tenemos eh, convenios con gobiernos nacionales, internacionales, provinciales, y eh, próximamente vamos a estar, parece una, una gira así de, de músicos, pero eh, próximamente vamos a estar en el FITS, eh, que es un evento también muy grande, latinoamericano, eh, vamos a estar en un panel de expertos de distintas regiones del mundo hablando sobre la situación de la accesibilidad digital en cada región y también voy a estar hablando de accesibilidad digital, la, la futura brecha social, o sea, qué va a pasar si no atendemos este, este tema. Y después de eso voy a estar en 24 Horas UX, que es otro evento internacional, eh, charlando un poco sobre cuáles son esos errores de diseño que usualmente hacemos. Así que están invitadas. A, a ambos eventos. Muchas gracias por todo. Muy oh, gracias. Eh, decir también ¿no? que desde Wikimedia, ah, yo hablo de Wikimedia Argentina quizás, pero en general todos los proyectos, creo que, que es súper interesante escuchar eh, miradas como la tuya porque eh, son proyectos que se están construyendo constantemente, entonces no son perfectos, son perfectibles. Así que todas estas, estas maneras de mejorar eh, nos suman a todos un montón. Así que te reagradecemos también así, de parte interna, ¿no? De, de los mm -hmm. equipos de, de Wikimedia global. Muchas <ríe> <ríe> Qué bueno. Eh, bueno, ahora vamos a ir con... <ríe> Igual si sí, cualquier pregunta nos quedamos después, pues estamos todos aquí en el, conectados aún. Vamos a pasar a, a nuestra segunda charla. Sí, donde están, eh, a ver, están todas, ¿no? Está Irene, por ahí, sí, me levanta la mano. <risa> Bien, y está Evelyn, sí, están todas preparadas. Bueno, las voy a eh, presentar primero. Eh, las chicas, sí, forman parte del grupo de interés especial eh, en educación de museos y de colonialidad, del CECALAC. Hoy estamos con, con dos organizaciones, eh, sumándonos a este encuentro, una era Dalat la otra es el CECALAC de ICOM sí bueno por un lado está Irene Pomar ella es eh, bueno, nacida en Barcelona en 1980 es licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y posee un posgrado en teoría del arte contemporáneo en la Fundación Joan Miró su amplio recorrido por museos y espacios culturales incluye la coordinación de exposiciones temporales en el Palais de Tokio, París, era no, mi francés, Galería Continua y el, el, el Pompidou, <ríe> la creación del proyecto también colaborativo de escritura, se me ha caído el diccionario, trabajos en el área de conservación y vinculación con el área de educación del Museo Carmen Thyssen de Málaga, eh, es cofundadora también de, una, de la plataforma Indómita, una asociación que diseña proyectos participativos y de cocreación, y se ha desempeñado en las áreas de exposiciones y desarrollo educativo en instituciones culturales como el eh, Centro, ay creo que se me cortó algo, pero bueno, el, el Bornemisa Art Contemporary Center, ¿no? cualquier cosa me corrige. y actualmente forma parte del área de educación del Museo Nacional del Prado. Desde 2020 <coughs> colabora con el Calac que es el Comité Internacional para la Educación y la Acción Cultural de América Latina y el Caribe, Aquí hay presentes eh, varias personas de, de ese comité, entre ellos Ivana, que es quien nos facilitó también estas conversaciones, así que gracias. Eh, y bueno, desde este lugar ha investigado sobre educación en museos y decolonización, y ha codiseñado un taller online para los asistentes al encuentro internacional de SECA de 2021 en Bélgica. Por otro lado, tenemos también a Evelyn salazar Palomino, nacida en Lima, en el año 1989, ella es licenciada en Historia del Arte y Egresada de Educación, ambos estudios realizados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y también es magíster en didácticas específicas de aulas, museos y espacios naturales por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2012 se ha desempeñado en la gestión de proyectos de arte, educación y culturales para diversas instituciones peruanas, como el Museo de los Descalzos, el programa CHAT, Ciencia, Historia, Arte y Tecnología de la Pontífice Universidad Católica del Perú, y el Museo Histórico de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es cofundadora de Error Pedagogía, colectiva, reconocida por premios y estímulos a nivel internacional, donde realiza la investigación en arte, educación, de museos y gestión de proyectos arte educativos, y también el servicio de sistematización gráfica de eventos relacionados a educación y cultura. Como parte de Error Pedagogía, desde 2020 ella participa, también junto a Irene, como colaboradora del Grupo de Interés Especial de Educación de Museos y de Colonialidad del CECALAC, del ICOM, es muy largo, <risa> este, este, este título, no. donde junto a otras profesionales de Iberoamérica investigan y co-crean experiencias de coloniales en el accionario educativo en el museo. Y antes de, de empezar, eh, Nada. tiene muchísimo que ver con lo que venimos hablando, porque así como eh, Susana nos hablaba ¿no? de cuestionarse las prácticas, eh, tanto Evelyn como Irene nos van a estar hablando desde de ese lado, ¿no? del lado de, de, de construir y, y reconstruir y repensar eh, a las imágenes que, que no solamente están en los museos, también como decía yo al principio, ¿no? que están circulando en internet, digamos, vamos a conversar bastante sobre, sobre esto. Así que chicas, luego de esta gran introducción, bienvenidas, y, y bueno, les dejo la palabra a ustedes. Muchas gracias Angie. Muchas eh, gracias. Bien. Vamos a intentar compartir pantalla si te parece, a ver. Sí, a ver. si no me pasa ni lo puedo hacer yo, no hay problema. Vale, no, yo creo que lo voy a conseguir, he ensayado. <risa> a ver si lo... No. A ver. A ver, voy a poner en formato otra Vale, solo si me podéis confirmar que lo veis bien. Vale. Perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar, eh, muchas gracias, Angie, por esta invitación y Silvana también, por, porque, bueno, para Evelyn y para mí es una, un, un honor, ¿no? vamos a decir, ser eh, poder representar a este grupo tan numeroso que es el, el CKLA, concretamente el, en el Grupo de Interés Especial. Eh, así que esperamos con esta presentación poder mostraros un poco cómo, trabajar, cómo trabajamos y, y sobre todo eh, mostrar que realmente no es un trabajo lineal, sino sino polifacético, poliédrico y que funciona en red ¿no? y que por lo tanto es muy difícil de exponer porque combina eh, ritmos muy distintos, intensidades muy distintas, eh, eh, resultados inmediatos, resultados lentos y eso pues lo hace más rico pero también lo hace, mmm, convierte en un reto el hecho de tener que comunicar sobre él pero para nosotros es, eh, vamos, no tenemos más que agradecimiento por tener esta oportunidad que además nos ha hecho reflexionar muchísimo, dicho sea de paso. <risa> Así que bueno, pues como... Eh, como comentábamos, nosotros vamos a intentar eh, enfocar el trabajo de, del grupo de interés eh, desde el punto de vista de la decolonización de las palabras y la decolonización de las imágenes, porque al final ha sido el punto de partida que nos, eh, que nos, que nos, ha, nos ha supuesto un detonante para trabajar. ¿no? Eh, en el, nos gusta, bueno, se he puesto aquí una cita de Elvira Espejo que siempre nos gusta empezar con una frase para pensar y que creemos que, que representa lo que, lo que nos ocurre <ríe> ni a menudo, no, eh, precisamente en ese, eh, en ese desajuste que mencionaremos más adelante eh, a veces ignoramos que el lenguaje utilizado para hablar de la comunidad no concuerda con el de la propia comunidad las estructuras lingüísticas vienen de fuera en fin, eh, lo dejamos ahí, luego ya volveremos sobre este tema. Pero siempre nos gusta soltar una primera pincelada de una, a raíz de una conferencia que, que tuvo Elvira con nosotras y que fue súper interesante. Nada, vamos a tener tres partes, bueno, en verdad dos y una, y una introducción eh, en este primera parte que voy a empezar es una pequeña introducción para que luego eh, a, a Evelyn pueda introducir, pueda ahondar en qué es lo que hacemos exactamente y qué es esto de la decolonialidad. Es muy tentador pues empezar definiendo ¿no? qué es la decolonialidad, pero en verdad... Eh, el hecho de que nos hayáis planteado una pregunta como la que habéis planteado ¿no? sobre el tema de la imagen y la palabra, pues para nosotros es, es, eh, es una ocasión también para mostraros nuestra metodología. ¿no? Eh, además, eh, quiero hacer una pequeña advertencia. Te hago un paréntesis, y es que eh, en esta introducción uh, para abordarla, abordaremos la decolonialidad, pero solo es al final de esta introducción, porque seréis vosotros los que vais a, a, a tener que pensar en qué es. ¿no? Eh, también para mostrar que hay un desajuste entre imagen y palabra, eh, hemos utilizado esta introducción para que de forma subliminal, a la izquierda de las pantallas, cada término que estamos abordando vendrá acompañado de la imagen que hemos encontrado en Google, al menos en Google España en este caso, puesto que la búsqueda la hice yo. Entonces pues veréis que por ejemplo, en este caso he querido ilustrar que somos una red afectiva y al buscar la palabra red me ha ocurrido esto concretamente. Entonces lo vamos a dejar allí para que luego recuperemos qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces, como decíamos, primero comentaros efectivamente el CECALAC, como dice Silvana muy a menudo, somos una red afectiva. Es decir, que todo el trabajo que vamos a estar contando ahora viene de la mano de más de 20 personas que hemos estado reunidas y preguntándonos qué, qué, cómo decolonizar los museos. De acuerdo, de nuevo no voy a entrar, me estoy reprimiendo para no entrar en qué es la de colonialidad porque prefiero que lo vayamos alcanzando juntos ¿vale? en este pasaje. Eh, eh, el reto de Angie, lo hemos llamado cariñosamente así porque cuando nos escribió nos comentó pues, eh, que había una pregunta ¿no? que sobre cómo trabajar con imágenes de modo que sus descripciones en el entorno Wiki permitan ser descubiertas más fácilmente y reutilizadas con distintos fines. Dos, que sean accesibles para personas con baja visibilidad. Y tres, sean respetuosas con las identidades que se representan en las imágenes. Bueno, pues nosotras... Eh enseguida eh, eh, en, en dijimos, no, nosotras me encajamos sobre todo en el punto 3 pero luego hablando y esperamos que al final de esta presentación creemos que sí que se abren puertas para que y nos parece todavía más interesante porque significa que nos quedan todavía más meses y más años de trabajo juntas, poder abordar también los prim el primer punto y por qué no el segundo, ¿no? pero efectivamente nuestro punto de partida y nuestro reto inicial eh, creemos que es sobre todo el de pensar en las imágenes y en, en la relación de las imágenes con las palabras, desde la óptica de que sean respetuosas con las identidades que representan. Entonces, eh, en este trabajo que hacemos, lo primero que queremos apuntar es que, eh, es la, que percibimos un desajuste. ¿no? Eh, ese, ese desajuste... Eh, es, eh, bueno, tiene como tres ámbitos, ¿no? uno que es entre, entre los objetos y las imágenes y las palabras y conceptos que los acompañan. Por otro lado, eh, hay también un desajuste entre las palabras y las culturas a las que se refieren. ¿no? Y más adelante veremos un ejemplo que pondrá Evelyn Como en un museo. A menudo ponemos una imagen que representa una cultura, pero la descripción que se hace de esa imagen... Eh, ex, excluye completamente a la cultura del ámbito del museo ¿no? esto es un, lo dejo como pincelada ya habéis dando pistas de hacia dónde va la decolonialidad en los museos y luego también eh, un desajuste entre las curadorías entendemos para los que no están implicados en los museos la curadoría es todo el establecimiento bueno, tradicionalmente es el, el establecimiento de un discurso previo que determina la elección de un tipo de obras y de un recorrido ¿no? en el museo determinado pues también hay un desajuste entre esas cura, curadorías y las realidades a las que se refieren, los temas que se quieren tratar, que de nuevo excluyen ciertas voces. Entonces, nosotras, con el trabajo del CECALAC y, bueno, concretamente el grupo de interés de educación y de colonialidad en museos, eh, tenemos una gran preocupación eh, por, por, por, por encontrar cómo... Eh, ensamblar ese desajuste precisamente, pero sobre todo, no busque, y lo que es difícil en este trabajo es que no buscamos en ningún momento conceptos o imágenes estancos, porque no, no, no, no sería coherente ¿no? precisamente, sino que buscamos eh, que la relación entre las palabras y las imágenes, y entre las representaciones y las realidades a las que se refieren, sean fruto de un aprendizaje que el propio museo haga. ¿no? Siempre escuchando de forma activa a las personas a, la, a las que se está refiriendo el objeto o la obra que se está mostrando en el museo. Eh, pero claro, para hablar, de, para hablar de esas imágenes y esos desajustes, primero tenemos que estar de acuerdo en sobre qué es una imagen. ¿no? Entonces hemos hecho el ejercicio sencillo de buscar qué es una imagen en el diccionario. De nuevo caemos en la definición de representación, de retrato. Siempre tiene un carácter descriptivo, tiende a referirse a algo ajena ya misma. Eh, es una, eh, una imagen en sí misma no tiene un valor sino es porque se está refiriendo a una realidad determinada y seguramente porque está acompañada de otras imágenes. Hago un pequeño paréntesis para mencionar que Google aquí como primer resultado, como podéis ver, propuso como resultado de la palabra imagen eh, propuso un borrador de fondos de imágenes, en fin, esto. Y, y, y, y esto es lo que nos lleva a pensar es que. El, eh, y Creo que es un punto de partida importante que es tomar conciencia de ese desajuste, significa también darnos cuenta de, de lo fina que es eh, la frontera entre una imagen adecuada y una que no lo es, en el sentido de que, por ejemplo, si veis este, estos pantallazos que he hecho de los resultados de Google, no todas son imágenes incorrectas, pero sí que percibimos una, una, tendencio, una tendenciosidad. A veces vemos, eh, eh, yo que sé, intereses comerciales, tal vez podemos percibir, pero a veces no tienen verosimilitud, ¿no? Y esa verosimilitud es lo que las convierte en peligrosas y es lo que hace que a menudo genera una conformidad y no nos demos cuenta de lo que de que hay muchísimo más que reflexionar y que, se, y que aceptando la inmediatez de una imagen estamos excluyendo muchísimas representaciones posibles, ¿no? Eh, y esa es una de las primeras reflexiones que creo que hicimos en el grupo de trabajo. Eh, y ¿Y hemos es? estado... ¿Hola? Ay, perdón. Una consulta. Ah, ¿Puedes ir un poquito más despacio para la, la traducción en inglés? más que Ah, nada. claro, perdón, perdón, sí, te voy como... Para no demorarme. No, Va. no, yo porque hay palabras muy específicas que están buenísimas que las digas, pero por ahí el traductor está como buscando <risa> cuáles Pobre. son esas palabras. <risa> perdón, perdón. <risa> tranqui, tranqui, igual se entiende. Gracias. Pues, pues en ese, eh, hemos mencionado la imagen y el desajuste que puede generar el hecho de... Um, aceptarlas de forma inmediata, ¿no? el primer resultado que vemos como representativo de, una, de un concepto o de una realidad que estamos intentando representar, eh, porque estamos excluyendo otras posibilidades, eh, pero para solucionar eso a nosotros nos vino muy bien la definición de palabra, ¿no? el origen de la, de la definición de palabra... Eh, eh, es que viene del latín, de parábola, que significa originariamente comparar, poner al lado, establecer paralelos, antes de referirse mucho antes de referirse a la idea de narración o de habla que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces, a nosotras para trabajar eh, si sí queremos... Eh, tener esa premisa. ¿no? Un poco lo que comentaba antes Susana, que me ha, me ha gustado mucho, es esa idea de que a, en cuanto hay muchas voces que consiguen un consenso, seguramente nos estamos acercando a algo objetivo. ¿no? Pues esto es lo que creo que permite el trabajo coral ¿no? que hacemos desde el TECA. Eh, en esta imagen de la izquierda, en mi caso, es el primer resultado que salió en Google. Me hizo muchísima gracia buscar la palabra palabra y que saliera esto porque eh, anuncia perfectamente lo que os vamos a proponer a, a continuación. Mm, que es, en fin, yo sé que la pregunta que nos estamos planteando todos es que es de colonialidad y específicamente que es de colonialidad en el museo. Eh, pero quisiéramos proponerles un primer ejercicio que hicimos nosotras mismas para arrancar el trabajo y que hacemos siempre en los talleres que hemos, que hemos, bueno, que hemos hecho y el que, el que vamos a hacer también lo vamos a plantear porque nos gusta eh, plantearnos las preguntas desde cero para ver desde dónde estamos trabajando, para que tomemos conciencia de, de, de en qué punto estamos para poder seguir avanzando juntas ¿no? a partir de lo que sabemos. Eh, entonces, lo que os propongo. Voy a dejar de compartir un segundo para no, no equivocarme, perdonad, a ver, lo que os proponemos con Evelyn, eh, que ella me va a ayudar, es que eh, en el chat os vamos a proponer tres preguntas, de una en una, entonces cada pregunta contendrá un enlace y solo necesitáis hacer clic en ese enlace y contestar a la pregunta con una o dos palabras. Y yo a la vez estaré, si todo funciona, <risa> compartiendo los resultados de, de, de, de, de, las, de vuestras respuestas. Que va a generar una nube muy parecida a la que habéis visto en la pantalla anterior. Entonces, si os parece bien, eh, Evelyn, cuando, cuando te vaya bien, podrías compartir la primera pregunta y yo voy a ir compartiendo... Sí, ya Serán tres preguntas. Primero compartimos la primera, dejamos, por ejemplo, 30 o 45 segundos para que con lluvia de ideas respondáis lo que consideréis adecuado, preferiblemente una palabra, no, o sea, cada respuesta de una palabra. Y, y luego, cuando ya hayamos visto esa nube de palabras, que será el, el primer resultado, ya compartimos el segundo y el tercero, si os parece bien. No sé si me he explicado, necesitáis que lo.. Sí, está claro. Si no me decís, ¿eh? que como aquí estamos un poco en las pantallas, es un poco ensimismador y, y no veo muy bien las caras, pero bueno, me decís. Vale. Pues eh, ya he compartido bien la primera pregunta en el chat. Así que cuando queráis, yo voy a intentar compartir la pantalla. A ver cómo será. La primera pregunta es ¿Qué entiendes por colonialidad? Y si no me ha fallado el cálculo, estaréis viendo en pantalla lo que es las respuestas que, que sí. estáis compartiendo. Sí. Luego va a ser interesante porque Evelyn va a mostrar otra pantalla con otros resultados de otra vez y, y es interesante comparar. Creo que ya compartió la pregunta 2, cuando queráis. Voy a ir compartiendo también la pantalla de la 2 por si vais respondiendo. No, todavía no. Vale. Genial, muchísimas gracias por la respuesta. Sabéis de la pregunta 2, si os animáis, genial, ya están saliendo. Neutrality, esa, es muy, esa, esa tiene mucho trabajo, ¿eh? La de la neutralidad, es la trampa de la vitrina. Claro que sí. Lo que decíamos, eh, mira, la neutralidad es lo que estábamos comentando, cuando, alguien, cuando algo está situado y fijado eh, y deja de ser orgánico, por lo tanto es... Eh, tiene verosimilitud, pero no tiene por qué ser verdad. ¿no? Y, y tiende a excluir otras realidades. Muy guay, silenciando, efectivamente. O muchas gracias, soy súper inspirador. ¿eh? Curadoría. Y a quien haya contestado la dos veo que Belín ya ha compartido eh, la pregunta tres. Yes, thank you to English people. Sorry that I don't make it in English. <laughs> Genial. Voy a compartir, a ver si ya hay resultados en la pantalla 3. En la pregunta 3, ¿qué esperas de la decolonialidad en los museos? Pueblo, inclusión, reparación, restitución, ese es un gran tema. Dialogue, repatri oh, repatriation. Eso es lo que conversábamos con Angie antes, ¿no? Que en inglés sí se es, están utilizando las, los, las palabras decolonize, decolonization, repatriation como sinónimos de lo que nosotras sí entendemos ¿no? en, eh, en lo que hemos estado discutiendo. Inclusión, efectivamente. Democratización. Genial. Bueno, bueno, esto es de una riqueza. Nosotras eh, lo comentábamos antes con Silvana y también con Evelyn, es que esto es útil para, para, también, para establecer una base para esta conversación que estamos teniendo, pero a nosotras también luego para seguir trabajando nos viene muy bien, porque a veces hay términos que, que a lo mejor no habíamos contemplado y lo de tener en inglés también nos viene fenomenal. Así que muchísimas gracias. Así que voy a volver a... De todas formas, esto lo guardamos y os lo podemos enviar si quiere Angie. Luego lo intentamos compartir al chat, por si alguien quiere tener la imagen. Pero bueno, voy a volver a la presentación para que pueda seguir Evelyn. <risa> si no... Pero muchas, muchísimas gracias, de verdad. A ver, voy a volver a poner en presentación. Entonces, en resumen, hemos saliendo del desajuste, ¿no? entre las palabras y, y las imágenes. Eh, a la hora de... Cuando, cuando pensamos en el desajuste, perdón, de la imagen y la palabra y la, que, y la trasladamos a los museos, eh, las, lo, lo, la, los puntos, las claves que se, nos, que se nos activan, ¿no? Es que se nos enciende una especie de búsqueda de nuevas curadorías. Ya habéis visto que yo creo que en inglés es curatorship, no sé si, por si sirve, eh, ya habéis visto que en la colonialidad, en la primera pregunta hay alguien que ha contestado curadoría, ¿no? Eh, pasar, intentar buscar del discurso preestablecido que determina la presencia y orden de las imágenes y sus textos, eh, a dar un espacio a las narrativas de las comunidades, ¿no? Eh, luego también una búsqueda de nuevas voces, ¿no? que en el origen de las realidades a las que representan las imágenes y los objetos hay personas conocedoras a las que podemos escuchar y a las que la institución puede aprender. Y luego, eh, como veréis más adelante, en el seno del grupo de, de trabajo eh, existe también este instinto, una voluntad ¿no? de querer eh, renombrar, que significa renombrar, dar nuevos significados a las imágenes, resignificar, que es dar nuevos usos a las palabras, que a menudo es difícil decidir cuándo hay que cambiar la palabra o cambiar el significado, o también visibilizar y, y, y, y mostrar significados ocultos, ¿no? que también acompañan a voces en general silenciadas. Entonces, con esto doy yo la voz a Evelyn para que siga ella compartiendo el primer punto ¿no? eh, sobre el poder de los muteos. Muchas gracias Irene, muchas gracias Angie por la invitación y Silvana también. Eh, bueno, básicamente lo que voy a hacer en esta parte es darnos un poco de contexto. Angie, en cualquier momento me puedes hacer una señal, si ¿Sí que estoy hablando muy rápido. Eh, para poder tener la, tener la, la traducción eh, y básicamente lo que nosotras eh, hacemos desde el grupo de interés especial, como dijo Irene al inicio, solo somos dos de más de 20 profesionales que están relacionadas al espacio específico del museo o que han estado relacionadas en algún momento a, a, este, a este tipo de institución cultural, ¿no? Y, eh, a finales de 2020 ya muy entrado el estado de emergencia eh, en el mundo en general, eh, teniendo un contexto en donde los museos han estado ya tenían meses cerrados, eh, se dio la oportunidad pues de, de juntarnos gracias a la invitación de Silvana y de Fernanda, Silvana Loay que está en este momento aquí en la, en la presentación, eh, donde pudimos en, en principio pues estudiar, eso es lo que hicimos al inicio, estudiar eh, desde una propuesta de, de, de poder responder algunas, eh, algunas cuestiones que ellas nos plantearon, también de participar con eh, diferentes profesionales eh, que están relacionados específicamente al tema de decolonialidad. Eh, y eh, generados también pues, en, este, en este contexto donde trabajamos, que es el de la, de la cultura. ¿no? Eh, tuvimos bueno, intercambios con Elvira Espejo, con Walter Miñolo, con Bruno Brulón, y en, en es, ese, esos intercambios que nosotros, que nosotros pudimos realizar. Eh, nos dimos cuenta de que el trabajar para eh, una institución cultural iba a ser un poco difícil, ¿no? Era como hacer esta, este meta estudio sobre el mismo lugar donde estamos y cuestionar el mismo lugar donde, donde trabajamos y las maneras como nosotras trabajamos, ¿no? El hecho de estar relacionadas específicamente en, en el área, al área, las áreas educativas, eh, era también muy importante porque daba pues una voz, ¿no? Justo lo que decía Irene, dar una voz a, a estos profesionales en la manera cómo estamos trabajando con las comunidades, ¿no? Ahí van a poder ver algunos, bueno, pantallazos, por si acaso, esta, estos intercambios que hemos tenido con estos profesionales están en la cuenta de YouTube de Secalac eh, para que cualquier persona también pueda verlos. Eh, nosotras mismas las volvimos a ver, Irene y yo, para volver a, a no solo a recordar, cómo ha sido nuestro, pues nuestro, todo este, más de, ya van a ser dos años en, en, en unos cuantos meses ya de trabajo, sino también a ver cómo hemos estado cambiando desde cuando empezamos a, a cómo estamos ahora ya generando información entre, entre todas nosotras, ¿no? Pero bueno, finalmente ya eh, gracias a, a, a la oportunidad que se nos dio desde ICOM y desde el SECA, desde el mismo comité de educación, de poder generar nosotras un taller eh, que dise se diseñó de manera colaborativa. Aquí somos muchas voces, tratar de condensar las voces de todas es, es, es, es difícil, pero de todas maneras es un ejercicio muy enrique enriquecedor. Y gracias a él, bueno, la, la oportunidad de, de, la, de la primera idea de, de experiencia que tuvo nuestra compañera Mayarita Tafur, ella pues, nos eh, compartió nosotras primero, hizo ese experimento con nosotras de realizar un taller en donde podríamos generar nosotras un, un, eh, un museo como una comunidad, ¿no? eh, y, y nosotros vamos a hablar especialmente de ese taller, pero primero queríamos como generar estas, o volver a, a traer estas primeras preguntas que nos hicieron Silvana y Fernanda al inicio del ejercicio, que es de cómo entendemos la colonialidad en el museo. Y ahí nosotros desde el primer momento eh, pensamos que, bueno, debido al contexto eh, eh, que nos volcó a la tecnología y a la virtualidad mayormente, empezamos a, a trabajar con herramientas como las del Menti, ¿no? donde generamos estas nubes de palabras, donde ahí pueden ver nuestras, nuestras también eh, ideas iniciales sobre cómo entendemos nosotros la colonialidad. Y una de las primeras palabras que, que van a salir siempre van a ser la denominación, hegemonía, poder, imposición, ¿no? Son palabras que nos generan un, unos como emociones un, un poco más negativas, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotras, pues, es seca LAC, porque LAC viene de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, nosotros también tenemos compañeras que están ahora mismo en España, ¿no? Entonces, ese intercambio eh, nos, nos, es un intercambio muy respetuoso, eh, eh, nos, nos, nos dio ese, ese, primer, ese primer resultado de cómo nos sentíamos con esa palabra. ¿no? Y la segunda pregunta que nosotros también pusimos fue la de cómo se expresa la colonialidad en los museos, que es el mismo ejercicio que hemos eh, ahora hecho con, con Irene, ¿no? Y, Teníamos ideas similares, ¿no? El poder, el discurso, el discurso único, eh, la invisibilidad de algunas comunidades o de algunas narrativas, ¿no? Como lo podemos ver, pues, en, en, en esta nube también, ¿no? Y pasando pues rápidamente a, eh, a, a poder generar estas preguntas, nosotras también en el grupo, de hecho Irene y yo nos conocimos porque coincidimos en el grupo, eh, Silvana y Fernanda di, eh, vieron que era más viable separarnos en grupo para responder todas estas preguntas y pues nosotros decidimos eh, generar eh, una presentación un poco lexicográfica ¿no? donde entendimos que no íbamos a generar como un documento con pura con puro texto, sino también queríamos jugar un poco con las palabras. Una pregunta que nos gustó mucho que fue la de que propongamos una práctica educativa que parta de una acción de colonial y como nosotros estuvimos, somos nuestro grupo fue personas de Perú, de España, de Chile y de Argentina, entonces dijimos cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces por el contrario, un poco desobedeciendo a la pauta, eh, quisimos proponer algunas, algunas sugerencias ¿no? eh, de cómo podríamos nosotros tener esa práctica educativa. Y aquí, aquí fue donde generamos una suerte de, de, de imágenes que sean, entre comillas, universales, que se puedan entender eh, para poder trabajar los temas de. Eh, cuestionar al museo, desde el museo, de trabajar siempre como una comunidad de gente, de trabajar en red, miren le, el, el ejemplo que puso Irene al inicio de que, que, es, que era la imagen de red eh, y cuál es la imagen que generamos nosotras, ¿no? de, uh, tener siempre el ejercicio de la escucha, o sea, de que el museo guarde el, el silencio y que más bien uh, eh, escuche a, a, a la comunidad. Eh, y si puedes pasar al siguiente, por favor, Irene. Y también sobre el ser, ah, no, el anterior, eh, ser siempre receptores, eh, a trabajar desde el aprendizaje entre iguales, o sea, de manera horizontal, tener ese pensamiento post pandémico, porque ahora nosotras ya estamos, la mayoría de nosotros estamos, eh, hemos regresado a la presencialidad, pero a inicios de, a finales del 2020 e inicios del 2021 todavía se hablaba de cuál va a ser nuestro pensamiento post-pandémico y ante todo, pues siempre tener en cuenta esta ley de consulta, de consulta previa, de consulta mutua, que es muy eh, utilizado como en, en todos los, en los países de Latinoamérica, cuando nosotros estamos trabajando con comunidades que se llaman pues eh, autóctonas, originarias, cada país tiene el diferente eh, manera de nombrarlas, ¿no? Y... Eh, Llega, pues, eh, finales del 2021, donde se nos propone, como, como todos los años, el ICOM propone un lema para el Día Internacional de los Museos, eh, que es el 18 de mayo. Mayo es el mes de los museos, pero el lema va, pues, para todo el año en general, ¿no? Y, se, y nosotros nos damos con la, vamos a ser sinceras, no grata sorpresa de que el, el lema era el poder de los museos, ¿no? Y si sí, recuerdan nuestra nube de palabras y la nube de palabras que hemos generado en este día también, la palabra poder no tenía pues, un significado eh, al ciento ciento positivo para nosotras, no. Eh, nosotras nos cuestionábamos eh, muchísimo el, el, el tema del, del lema. A, aparte de este póster que se ve aquí que está hacia la derecha de la pantalla que se traduce como la fuerza de los museos, en general, pues, el, el lema que, has, que ha pasado en español ha sido el del poder de los museos, ¿no? Y la imagen eh, no es tan sugerente sobre qué tipo de poder estamos hablando, ¿no? Aquí, el eh, COM nos sugiere eh, trabajar el poder de lograr la sostenibilidad, el poder de la innovación, de la digitalización y la accesibilidad y el poder de, con, de la construcción de la comunidad a través de la educación. Sin embargo, con esto, nosotros también nos cuestionábamos, eh, por ejemplo, si es que creemos que los museos son verdaderos contribuyentes de la sostenibilidad local. Estamos hablando de un, spa, en un momento, los dos últimos años, en donde la cultura fue bastante afectada, tenemos estadísticas llevadas desde la, desde el mismo ICOM, donde se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que al menos el 12% de museos del mundo vaya a tener que cerrar, ¿no? Porque, pues, en una emergencia sanitaria, los espacios culturales no eran los más importantes. A pesar de que eh, el las la, el, el tema de artes y cultura ha sido una, una cuestión bastante sanadora a la población mundial en general, ¿no? eh, También nos cuestionábamos sobre el tema de la digitalización, como que, qué medidas se han tomado para las comunidades que sufren de un alto porcentaje de brecha digital, o cómo es que el área educativa aporta en la innovación tecnológica de los museos. Y también nos cuestionábamos en cuanto a la construcción de la comunidad, es cómo eh, quizás, cómo es que se acerca el museo a la comunidad en este contexto o en un contexto, entre comillas, normal. Y qué se puede, puede o sea, se puede hacer una construcción democrática de una comunidad cuando a veces los museos no dan la voz a esa comunidad. Por ello cuestionábamos que... Quizás el poder del, del museo también sea de mmm, el poder sobre el, el cuerpo de sus trabajadores, eh, del, el poder como, de la, del museo como una institución que se ha todavía en comienzos del siglo XXI como dueña de verdades. ¿no? Si puedes pasar a la siguiente, por favor, Irene. Sí, entonces cuestionábamos el poder de los museos eh, como ese, ese, eh, ese sistema, eh, ese, esa estructura sistemática eh, eh, en una institución colonial. Sí, si cito, no sé si estoy, estoy parafraseando en realidad a Walter Viñolo cuando él habla de que, por ejemplo, eh, la universidad es esa institución, eh, es institución colonial de la educación porque va a girar, va a... A designar o a formar la educación desde desde su propia desde su propia visión y se podría hacer quizás un símil parecido con el museo no como esa estructura sistemática de, de, en un el poder del museo como esa estructura sistemática en una institución colonial de la cultura en este caso no cuestionamos el poder del, del museo como el eh, del objeto museal sobre el sujeto museal que pasó muchísimo en muchos museos al menos de nuestra región, en donde se había, se hacía una diferencia clara sobre el objeto sobre el sujeto. Vamos a proteger el objeto, pero no necesariamente a la comunidad que, está, que construye ese, ese objeto, o de las direcciones por sobre los trabajadores, que, que es una situación que pasó muchísimo, eh, una situación que pasó muchísimo en también los, las instituciones de nuestra región. Si puedes pasar a la... Ajá. Y también sobre el sistema patriarcal en general, sobre cómo se desarrollan las exposiciones o, las, o los discursos, en todo caso, eh, por sobre, que se hacen como muchísimas más, eh, que, que, se dan, que se dan muchísimas más veces que... Eh, exposiciones quizás que puedan dar eh, visibilidad a diversidades en general, a comunidades originarias, a, a quizás este, la comunidad LGTBIQ o lo que nosotros hemos denominado como otredades en el espacio del museo. ¿no? Y con ello, eh, para esta ocasión, Irene y yo, pues, para poder sentar la, la, la, el cuerpo de, de la presentación al día de hoy en torno a las imágenes, hicimos un pequeño ejercicio al, al bueno, tener un, un comentario que yo hice eh, con Irene al visitar un museo aquí en Lima, ahora que ya estaba, el año pasado que ya estaban abriendo. ¿no? Entonces hay una eh, costumbre muy, eh, muy um, ahorita, ahorita mismo que se todavía trasciende, es una... Es eh, la práctica de la pesca artesanal en una embarcación que se llama el caballito, el caballito de Totora, que el, la Totora es el junco ¿no? con que se arma esta embarcación. Y lo que nosotras hicimos fue buscar en Google y lo primero que nos aparece es un artículo de Wikipedia donde sale el caballito de Totora. Entonces no el pescador de caballito de Totora, pero la embarcación en sí. Y al momento de nosotras de darle clic al, al artículo, pues las imágenes que van a, util que van a ser utilizadas para poder nosotras e eh, eh, ejemplificar lo que es un caballito de Totora, son dos imágenes que están en museos en Lima, ¿no? Una de ellas es la de eh, el caballito de Totora en cerámica mochica, que es una de las culturas del antiguo Perú que se ubicó en el norte de nuestro país, eh, que ahorita mismo se encuentra en el Museo Largo que está en Lima, ¿no? y cuando eh, nosotros hacemos cuando yo visité eh, un museo que también es de arqueología en el, el muna que es el último museo que hemos, que se ha inaugurado aquí en el Perú también eh, pudimos eh, ver imágenes parecidas del, de, de la exposición de, los, de, los, de las muestras recuperadas, ¿no? Entonces, como yo no pude acceder a esa, eh, esa imagen porque ha cambiado la exposición, pues me remití al, al catálogo en línea del Museo Larco, que el Museo eh, Larco va a ser una de las, de las instituciones eh, culturales aquí en el país que pues, ha puesto to toda su colección en, en línea muchísimo antes de tener esta esta tendencia a hacerlo en los museos peruanos por la pandemia, ¿no? Ellas ya lo tenían desde antes, ¿no? Entonces, la forma de describir las imágenes es obviamente la de un trabajador, un, museo, un trabajador se forma en eh, temas de historia del arte, conservación, para hacer esta función específica. Que no necesariamente es una función educativa como principal, pero es una, una función que cumple los ejes de comunicación. Y la forma como se va a, eh, se va a, a describir es de esta manera, ¿no? Un canto escultórico representando personaje pescando tiburón sobre embarcación de totora, que son los juncos, con tocado de caracol, capucha, túnica y bulto en la espalda. Representación de animales implora y canasta rectangular sobre la embarcación. Se sí ha sonado como un montón de palabras y como, como si fuera de una manera, no es tan técnica como se solía hacer hace quizás 20 años atrás. Eh, sí es un tipo de descripción propia de una persona que, pues, que trabaja en un museo, ¿no? Entonces, con este aumento, que no tiene nada de malo, ¿eh? no tiene nada de malo, con este en mente Irene y yo nos cuestionábamos, pues, lo, lo siguiente, ¿no? ¿Cómo describiría ese cántaro escultórico una persona que es, que es de la comunidad de pescadores artesanales de La Libertad o de Lambayeque, que es el norte de nuestro país, donde en un momento estuvo la cultura mochica? También nos preguntábamos si utilizaría la palabra, teniendo en cuenta que eh, pues, la, la, una, de las, una de, los, de las lenguas que ahora es oficial también de, de, nuestro, de nuestro país, que son, pues, aparte del español, tenemos el quechua, el aymara, y más de 40 familias lingüísticas de, de comunidades de la selva, eh, no tienen escritura, o no ha llegado a nosotros una escritura. O incluso nos cuestionaba, yo me cuestionaba si utilizaría el castellano, porque hasta cuando yo estaba entrando a la universidad, todavía había una pequeña población, pequeña, pequeña población de personas que hablaban el muchik, que es la lengua de los mochica. Esa, ahorita mismo lamentablemente es una lengua muerta, solo se rescatan algunas, eh, algunos vocablos. Entonces nos cuestionábamos esto y, tam, y finalmente también nos cuestionábamos si el, el museo podría escuchar, aceptar o utilizar esas narrativas o formatos. Ya no hablamos de discursos, sino hablamos de narrativas y si necesariamente deciden cómo no utilizar la lengua sino el formato gráfico. El museo sería capaz de ceder ese poder de su discurso y dárselo a las comunidades. Eso es lo que nos cuestionábamos. Sí. Y ahora, para pasar a la última parte, es que hablábamos esto de decolonizar las palabras y decolonizar las imágenes, solamente haciendo un, un recordatorio de la, de la portada de nuestra presentación, cuando pues nosotras al momento de, de, de, de hacer la difusión del taller, que bueno, fue una idea inicial que nos comparte nuestra compañera Mayali y que en, un grupo, en todas eh, contribuimos para poder realizar, y de hecho lo realizamos entre todas, también lo llevamos a cabo entre todas. Y eh, para ello nosotros ya en ese momento, el año pasado, empezamos a trabajar desde una metodología propuesta por nuestra compañera Paola Araiza, que es de, de México, y pues pues el cerebro de Paola es maravilloso porque generó toda, un, toda una, una metodología en la que nosotros contestamos estas preguntas iniciales, pero ¿cómo hacemos para volcar tanta información? Entonces, eh, con, la, con la ayuda de otras compañeras, pues eh, Paola genera esta metodología en donde nosotros podamos eh, ir resumiendo grandes textos, grandes párrafos, a ver, éramos más de 20 personas, eh, en eh, primero como ideas centrales y luego en conceptos, en, en, en palabras muy breves. Y el tema de relaciones vinculantes va al hecho de que podamos relacionar nosotras qué entendemos por cada una de, de esas palabras o del de léxico que estamos generando, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotras ya, bueno, ya pasemos de la, de la fase de estudiar y tener intercambios con profesionales y no crear conocimiento sobre lo que hemos venido estudiando, ¿no? Entonces, al momento de difundir eh, mi, mi colectiva que es Error Pedagogía y específicamente con mi compañera Jesús Mateo, Mateo, que es una ilustradora maravillosa, empezamos a coger esas primeras palabras, esos conceptos, para poder empezar a graficar, porque tuvimos una, una retadora eh, tarea de poder difundir en un afiche la decolonización en educación de museos, ¿no? Y se nos ocurrió trabajar específicamente con la, la, la, el, la charla que tuvimos con Bruno Brulón. Eh, que es, eh, bueno, él, él es doctor eh, y está eh, especializado en tema de decolonización en, en museología y habló justamente del ejemplo del Museo del Hombre en, en el, noreste, el noreste, me parece que es, si, si me estoy confundiendo, por favor, mil disculpas, pero es el Museo del Hombre en Brasil, que está en Recife, me parece, donde se habla pues, de, de, del, del trabajo que se está tratando de hacer con la comunidad originaria, sobre las narrativas de eh, las comunidades que fueron esclavizadas. Entonces trabajamos con el tema de los grilletes y al hacer esta, este desacuerdo entre lo que es la, la, el, el, el, lo que se suele poner el objeto por sobre el sujeto, decidimos como colocar los grilletes por sobre esta posible comunidad esclavizada. ¿no? Y utilizamos el típico, la típica representación del museo. A ver si, si miran en su WhatsApp, por ejemplo. El emoji de museo es el del frontón del Partenón, es la típica arquitectura eh, clásica, ¿no? Entonces decidimos utilizar esto y en ese ejercicio pues salió nuestra, nuestra difusión. Nosotras pensamos que en realidad sería como muy enriquecedor ir también, romper, o sea, tener ese desacuerdo con, con el generar, en vez de hacer un artículo, el poder integrar las imágenes para que de alguna manera nos ayude a nosotras a, a poder pues, hacer ejercicios, hacer materiales, generar nuevas experiencias de talleres. ¿no? Una de, de las propuestas en las que todavía estamos trabajando es el tema de los naipes decoloniales. Quiero hacer énfasis de que si no fuera por relaciones vinculantes, tampoco esta idea a nosotras no se nos ocurre. Y los naipes de coloniales son como un ejercicio para que nosotras podamos, como área educativa quizás o como equipo de trabajo de los museos, cuestionar qué tan coloniales son nuestras prácticas, ¿no? Un ejemplo, pues, muy rápido fue el que, el que hicimos. Esto funciona como una baraja de naipes donde hay palos y cada palo puede representar quizás algún área en específico o una forma de trabajo en específico. Y se nos ocurrió. Por ejemplo, tomando de, de, de, las, de las charlas de Walter Miñolo y de Elvira Espejo y de Bruno Burlón específicamente, pues algunas formas de conceptualizar las palabras musealización u objeto museal. ¿no? Hablando del tema de poder, por ejemplo, en objeto museal habíamos quizás puesto la, la palabra, ¿no? la, la forma de, en que en una parte se diga pues el, la imagen de lo que nosotros pensamos que es el objeto museal y una breve definición. Aquí yo he puesto eh, representaciones patrimoniales y o memorias de los sujetos de una comunidad seleccionada, seleccionadas y resignificadas para ser parte del museo, ¿no? y por el otro lado Solamente hay preguntas, que son preguntas abiertas que podemos resolver como parte de un área de, de educativa de museos o cualquier otra área de, de que trabaje en esa institución, ¿no? ¿Quién legitima lo que se expone en una vitrina? ¿Quién otorga las categorías patrimoniales para quienes visitan la exhibición? ¿A qué nivel pueden resignificarse los objetos al convertirse en museales, no? Y esta es una de las de las propuestas en que el, el, que el equipo ahorita mismo pues está trabajando, que es una tarea bastante ardua, pero también hay otra más que se integra eh, gracias a pues el ejercicio de, de, de, la, del, de hacer el taller con nuestra compañera, desde, desde la eh, idea de nuestra compañera Mayal y que Irene nos va a comentar en este momento. Gracias, Evelyn. Eh, muy brevemente ya. Eh, uno de los, como decíamos antes, estamos trabajando con varios frentes, ¿no? Las, las relaciones vinculantes han derivado en este trabajo que estaba comentando de Evelyn, de los naipes, pero también derivan en, en otros y en paralelo, por ejemplo, surgió la posibilidad de preparar un taller sobre decolonialidad para, para el año pasado para Lovaina en Bélgica y como estábamos en el periodo de pandemia pues tuvo que ser online y aquí eh, fue maravillosa la aportación de Mayalita Tafur que nos, nos, nos compartió su actividad que ella realiza habitualmente en sus museos sobre cómo construir un museo y lo que hicimos fue adaptarla al formato virtual, ¿no? y estuvimos compartiéndola en, un, en, un, en el ámbito del Miro y, y, y la verdad es que también nos permitió de nuevo generar nuevos contenidos que nos están sirviendo ¿no? A, para estudiar más cosas porque eh, la actividad básicamente planteaba eh, una serie de preguntas, una serie de preguntas también muy concretas sobre las prácticas del museo a las que todos los componentes de ese taller, que eran unas más de 40 personas creo, aportaban respuestas que eran súper enriquecedoras y siempre, como digo, partiendo de retos basados en problemas concretos de museos concretos. Eh, esto es muy importante decirlo porque estamos hablando muy en abstracto, pero en realidad eh, lo que buscamos es en definitiva generar posibilidades de trabajar en la realidad del día a día de un museo ¿no? y todas estas reflexiones sobre las palabras, imágenes, la representación, eh, al final eh, se concretan en productos, por ejemplo de alguna forma, en dispositivos eh, que los museos puedan utilizar, como por ejemplo, no solo este taller virtual, sino también abajo veis un icono de un museo recortado y es porque estamos también construyendo un, una versión del museo recortable para poder generar un PDF para que eh, diferentes museos se puedan plantear con sus equipos, reflexionar sobre formas de decolorizar su, su institución, ¿no? Todo esto son trabajos en curso, como decía Evelyn, y que son apasionantes, cada día aprendemos, y que siempre abren a nuevos trabajos. ¿clar? Entonces, eh, no sé por qué no puedo seguir, perdón, que ya bloqueado el razón. A ver, ahora. Eh, ahora. Eh, otra de las vías de trabajo que estamos explorando y es eh, lo que llamamos también esta vía de prototipo, de generar eh, productos, en, en, productos o dispositivos compartibles, reproducibles, eh, de fácil acceso para todos los museos que así lo quieran, eh, es este que se llama Semiaque Diccionario porque es un proyecto, un proyecto que existía de antes. Eh, es un proyecto que existía de antes, pero que se pone a disposición del grupo de trabajo para que eh, establezca o dé la oportunidad a los museos de establecer una nueva dinámica, a saber eh, cuestionar el lenguaje que se está utilizando desde dentro para referirse tanto a las imágenes como a las realidades representadas. Es decir, eh, implica en primer lugar una... una un estado de escucha una, una idea de darse cuenta de que hay un ese desajuste que comentábamos antes y ponerse en disposición ¿no? de afirmar que, se me, que al diccionario se le ha caído el diccionario perdón que al museo repito se le ha caído el diccionario que ha perdido los referentes que los referentes que tenía hasta ahora no son justos no son correctos o no son exactos y que tiene que hacer una acción de recolecta de palabras y para ello tiene que eh, sentir esa como esa necesidad es una especie de juego, pero en verdad eh, es eh, establecerse el reto ¿no? de buscar donantes de palabras evidentemente tendrán que ser esas comunidades que hasta ahora no, han, no se han visto representadas, ¿no? podría ser el pescador que mencionaba antes Evelyn, que si se encuentra una cartela en el museo que dice personaje, antro, no, figura antropomórfica seguramente él delante de esa cartela le pueda comunicar al museo oiga, es que, que esto no es una figura antropomórfica, es un pescador, ¿no? y ante esa acción es cuando el museo diría, ok, eh, tenemos que buscar más donantes de palabras para poder corregir esas cartelas que acompañan a las obras y que están excluyendo a las personas de las que se supone que hablan los objetos y a las comunidades de las que se supone que queremos aprender. Entonces se proponía esa, bueno, estamos trabajando en cómo ese proceso de reconocer que al diccionario se me ha caído se le ha, perdón que al museo repito se le ha caído el diccionario y esa búsqueda de donantes de palabras y esa colecta de palabras pues estamos buscando la forma de, de establecer una metodología reproducible, replicable, sencilla, con diferentes niveles de complejidad según los medios que quiera poner cada museo, para realmente recopilar esas palabras que se ajusten más a las imágenes. Y además una cosa que eh, comprobamos con, con este proyecto en otros contextos es que, Recibir palabras nuevas implica a menudo eh, reubicar imágenes, es decir, las imágenes cambian de significado y se tienen que ubicar o posicionar de forma distinta respecto a las otras, ¿no? Entonces, confiamos también en que esa, esa forma de abordar el lenguaje y de reconocer que hay que... Eh, trabajar de nuevas con gente que hasta ahora no está hablando implique también, eh, pues seguramente haya que desmontar más de una peana y colocarla de otra manera y que los objetos tendrán que comunicarse de forma distinta entre sí. De nuevo, como decíamos antes, reemplazar el discurso preexistente para poder hablar de narrativas múltiples y posiblemente en movimiento, porque no es un trabajo definitivo y seguramente va a recibir más voces. ¿no? Y, eh, y con este ejemplo que hemos querido cerrar, eh, con estas dos frases que esperamos que también nos inspiren, y también quieren indicar que seguimos con un trabajo abierto, en curso abierto a todas las posibilidades, eh, asumimos que que ese trabajo de decolonizar y de, y de buscar e investigar nuevas relaciones más sanas entre las imágenes y las palabras sea, eh, sea realmente un objetivo compartido, múltiple y de nuevo coral. ¿no? Que lo que le lo acerca, no, no, lo lo acerca a que sea algo orgánico y a la vez verdadero es precisamente que viene de voces diversas que se escuchan. ¿no? Y nada, pues os invitamos a, a seguirnos y, a, y esperamos que os haya interesado la charla, que sabemos que es muy, muy, muy poliédrica, pero, pero vamos, aquí estamos aquí para las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Irene y Evelyn. Súper interesante. Agotadas, agotadas mentalmente, nada, no, mentira. Eh, estuvo muy bueno. Y, y bueno, sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, sé que por ahí estamos fuera de tiempo, pero bueno, en una de esas alguien tiene alguna pregunta y se pueden contestar entre, entre Susana, eh, Irene y, y Evelyn, porque si bien tocamos temas diferentes, hay una, como una complementariedad, o por lo menos una manera de, de, de pensar eh, a las imágenes, o a la información de ¿no? las imágenes, eh, de una manera crítica, de una manera que, que sea accesible para más personas, ¿no? Con lo cual, bueno, de, dejo unos segundos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, bueno, ya nos veremos en otra ocasión. <ríe> eh, hay, mucho, hay mucho en el chat, bueno, como esto sale en vivo voy a hablar un poco del chat también, ¿no? Eh, <ríe> para los que están en el YouTube, pero sí, la propuesta de... de del, ha se ha caído el diccionario... Eh, lleva muchos aplausos <risa> bien ah, acá preguntan páginas web para conectar con los proyectos yo le, les comento igual eh, después de esto vamos a hacer una voy a mandarles una pequeña encuesta como para saber qué les pareció el evento y tenía pensado eh, poder preguntarles quiénes quieren estar en contacto con el secalac quiénes quieren estar en contacto también con dalat así también ustedes eh, según lo que les interesó y según los, las nuevas preguntas ¿no? que se les despertaron Pueden seguir haciendo, eh, seguir profundizando en estos aspectos. Eh, eh, eh, eh. Eh, Susana dice también que se va con mucho para, para pensar. Qué lindo eso también, ¿no? Cuando entre las personas invitadas, eh, también, ¿no? Se va con, con muchas preguntas nuevas, ustedes con la accesibilidad, eh, ella con esta cuestión de lo de colonial, y yo con todo junto o sea porque acá, acá aprendimos un montón desde, desde Wikimedia Argentina y de la Fundación Wikimedia así que también para agradecerles un montón a, a todas ustedes eh, por haberse sumado así que bien ah eso sí bueno si quieren dejar sus emails en el chat también eh, más fácil además para poder contactarse quien desee eh, ya sea un mail del CECALAC, o personal, o lo que ustedes consideren, ¿no? Obvio, y de Susana. Bien. Ahí está el mail de Susana. Qué bueno. Igualmente después mandamos este, esta, esta breve encuesta y, y de, de esa manera también los conectamos, así no nos quedamos sin, sin nadie que... Bueno, mi perro me demanda atención. <risa> Vamos a, a terminar por ahora, y bueno, gracias como siempre por sumarse, gracias a quienes además nos, nos siguen en un montón de diferentes formaciones, eh, esto no es solamente de Wikimedia, ¿no? No, no tiene nada, nada más que ver con los proyectos Wikimedia, pero obviamente esperamos que, que estas diferentes prácticas se puedan trasladar a estos contextos digitales, ¿no? O sea, empezamos por el mundo físico, ¿no? El mundo más tangible alrededor nuestro, y bueno, poder después trasladar eh, estas cuestiones de accesibilidad y de, de colonización. Qué bueno, gracias de nuevo. Y nos estamos viendo en algún otro encuentro, este jueves hay otro, en el en marco de la Semana de la Descripción de Imágenes. Quienes anotaron seguro ya recibieron el link, si no estará por YouTube también. Bueno, muchas gracias.